ya aquí todo el mundo tiene cédula nosotros tratamos de buscar gente que en realidad puedan trabajar y puedan seguir el proceso que nosotros tenemos y así uno solo tiene que supervisar el proceso y no tiene que estar perdiendo tiempo eh, buscando gente, alfabetizando gente eh, tratando de poner gente en fila porque eso es demasiado pérdida de tiempo. Esta gente puso a un lado ¿sabes? el sentimiento de mucha gente de quizás eh, yo viniendo de fuera o con el fanatismo y todo ese tipo de cosas y confiamos en nosotros recuerden lo que se habló aquí hace tres años y nada va a cambiar yo llegué aquí y nunca le prometí a ninguno de ustedes eh, la famosa Corona 21 no le puse fecha yo simplemente vine y dije que nosotros íbamos a hacer esta franquicia la íbamos a mejorar y que el día que salgamos de aquí que íbamos a dejar la franquicia en mejor posición sin estar poniendo fecha. Cuando uno no se enfoca tanto en los resultados y se enfoca en el proceso, que quiere decir cómo hacer las cosas y hacer las cosas bien, el resultado llega y a veces llega más rápido de la muerte. No sé si ustedes recuerdan que ese mismo año, cuando no se prometió nada, estuvimos a punto de dos fatales accidentes automovilísticos, y de unas restricciones de un equipo a que ese mismo año el resultado llegara. Pero nunca aquí se habló de fecha, de año, ni nada por el estilo. Por lo menos nosotros, las personas que estamos trabajando en eso, sabiendo adentro que sí queremos ganar, igual que este año también. Pero cuando tú controlas lo que tú puedes controlar, que es el proceso de cómo tú vas a hacer las cosas, y no te preocupas tanto por el resultado porque a veces ni siquiera tú lo puedes controlar las cosas salen bien ¿cuál es el proceso? el proceso de hacer las cosas bien para que salgan bien porque uno no puede hacer las cosas mal esperando que salgan bien el apoyo que me ha dado esta directiva ha sido increíble el hecho de que yo pude trabajar mis dos primeros años aquí con Winston fue algo de el sueño tener al lado una persona que había hecho todo lo que ya yo he hecho y que yo no pudiera conversar no solamente del béisbol, de la vida, de todo y que Winston conoce y tiene relaciones no solamente aquí en Santiago sino en el país entero, muchísimas cosas que se resolvían que no tenían que ver con béisbol, que él estaba involucrado y él no es el único, la directiva está llena de gente así y ahora con el doctor Adriano Valdés Russo también nosotros esperamos no fallar ni un latido del corazón esta directiva ha sido excelente, la directiva nueva también, aquí no ha faltado nada, ni va a faltar nada, y nos están dando todo el apoyo para que esta, esta franquicia siga siendo una franquicia élite, una franquicia competitiva. Nos paramos aquí hoy otra vez, más relajados, obviamente, ya después de ser campeones, confiados en que el proceso va a seguir y que anualmente nosotros vamos a sentirnos orgullosos de ser ailas y Yo estoy aquí porque quiero, porque me gusta Santiago. Me gusta. Y aunque nadie nunca ni Jesús, ni Dios, ni Obama ni lo ni nadie nunca va a tener 100% aprobación. Yo vine de este mundo a ser feliz. Yo. Y a mí me gusta Santiago, me gusta que no hay tráfico, me gusta la comida, me encanta los restaurantes y me encanta la música típica. Y por eso yo estoy aquí. Además de que a mí me gustan las cosas grandes, me gustan eh, los retos me gustan los compromisos y siempre he creído que es un lujo uno poder decir que la oficina de uno es el estadio Simán ¿Eh? <risa> pues, o sea o sea, sí, hay, hay cinco estadio, pero todos lo conocemos los cinco estadio eh, el, el dinero no compra uno tiene que ir todo el día a, a cuatro de los otros 50 sí, pues, que hay aquí en este país. Y yo aquí estoy feliz. Eh, nosotros nos sentimos contentos con la gente que trabajamos, hemos, hemos sentido un apoyo increíble aquí en Santiago, principalmente después de la primera temporada, donde ya todo el mundo se dio cuenta que yo no era viserita y que vine a ganar. <risa> Estamos contentos y no vamos a seguir hacia adelante. La conformación de, de, del equipo de este año, señores, Wisconsin, eh, que es el ejemplo para todo aquí porque lo ha hecho todo, sabe? La pelota invernal nunca aburre. Hay gente que me, antes de ayer me, me, un periodista me dice, oye, ¿y, y qué es lo que tú quieres hacer aquí? Ya tú ganaste como manager, ya tú ganaste como gerente de la capital, ganaste aquí, ¿qué, qué tú necesitas hacer? La pelota todos los años no tiene un reto aquí. ¿Por qué? Porque ha cambiado tanto que si ustedes se fijan, nosotros no vamos a tener el rostro con que ganamos el campeonato el año pasado, no va a estar al principio. Porque hay jugadores que se establecen en Grandes Ligas, ya al año siguiente, se que tienen que descansar, no pueden ir al principio, hay otros que se van a la liga asiática, los equipos de Grandes Ligas cada día ponen las cosas peor por todas las restricciones y pues cada día hay un reto. Yo estoy rodeado de la gente que son positivas y que saben lo que están haciendo, pero mi preocupación siempre está ahí, tratando de poner la mano en el terreno. El hecho de que nosotros no tengamos a Sollo desde un principio, Juan Carlos, Ronnie, ya tú sabes cómo se pone. Pero en realidad, esos problemas los tienen todos los equipos, porque las restricciones y los equipos y los jugadores que se establecen en Grandes Ligas están en los seis equipos. Pero nosotros hemos ajustes para tratar de que eso no se sienta tanto. Y nosotros tenemos un equipo bien balanceado en el terreno de juego. Nosotros contamos con un equipo eh, rápido, de velocidad, como le gustaba a la gente aquí en, en, en los años donde, eh, donde estaba Guero de Lonel, y, y, y Franklin Taveras, Mar Moreno. Tenemos una cantidad de jugadores jóvenes que se van a ver aquí a principio de año, que van a ser base de las Águilas y Barilas, que son excitantes. Jugadores como Eric Medina, que va a comenzar a jugar y comenzó el año pasado aquí jugando, nosotros nos vamos a dar el lujo este año, el lujo digo, porque quizás no lo veamos mucho en la República Dominicana, de tener a Víctor Robles jugando centre para las Águilas y Baile desde el principio de temporada. Y ahí hay dos jugadores sumamente rápidos, buenos para Águilas y Baile tenemos a, al nativo eh, de aquí de la Luna Salada, Luis Valenzuela es otro jugador rápido tenemos el prospecto número uno de la organización de los rancheros de Texas que es otro jugador que a lo mejor eh, no lo veamos mucho en República Dominicana Leodis Tameras pero lo tenemos ahora y tenemos que aprovecharlo y tenemos que utilizarlo la gente siempre dice eh, oh si sí, ahora viene ahora porque lo necesitan o cuando los muchachos ya dan decadencia en Grandes Ligas ahora viene pues ya no están en Grandes Ligas a nosotros no nos importa eso, nosotros lo utilizamos cuando ellos necesiten jugar y cuando lo necesitemos. entonces esos muchachos jóvenes van a estar acompañados de algunos de los veteranos que están aquí y van a ser complementados con jugadores refuerzos de poder por ejemplo nosotros no vamos a poder tener a solo desde un principio hicimos la contratación con muchos sacrificios de traer a Félix Pérez desde el principio de temporada mucha gente solamente recuerda lo que hizo Félix Pérez en el playoff final el año pasado o lo que había hecho anteriormente en la capital, pero Félix Pérez tiene años dominando la Liga de Venezuela y ahora mismo culminó en México siendo campeón con alrededor de 40 cuadrangulares, contando en los playoffs. va a ser interesante ver a Félix desde el principio de temporada, no es tan fácil llegar a la República Dominicana al final de un Roby con el medio de una final, sin uno conocer la Liga sin conocer nada, no es tan fácil o sea, nosotros estamos contentos de ver a Félix desde un principio aquí nosotros vamos teniendo también a, a Kenneth Vargas, ya que aquí todo el mundo eh, simplemente recuerda a los ponches de Kenny. Poco también recuerdan el cuadrangular que conectó en la capital contra el escogido, que nos puso en la ruta ganadora para, para entrar a la final. Kenneth tiene una buena temporada también en Triple A, una temporada de poder, es un partidador ambidexto de fuerza, eh, que va a estar aquí simplemente por un mes, por el acuerdo que existe con la Liga de, de Puerto Rico. Tenemos un tercera base eh, de nacionalidad cubana de Miami, Andy Ibáñez, que es un bateador de, de línea con poder ocasional, buen defensivo, que también, a juntarse con esos muchachos ahí, nos va a ayudar. Durante la temporada muerta, hicimos la, la adquisición de el, el receptor de Monáv, David, David Grudion. Es uno de los prospectos de los Filis de Filadelfia, y en los últimos años, nosotros tenemos aquí a Severino, tenemos a Francisco, a Francisco Peña, y siempre traemos un importado. Pensamos que necesitamos otro cachet nativo para así no tener preocupación: que si Mulano terminó en Grandes Liga, que si no con Grandes Liga, que si va hasta aquí, que si no va hasta aquí, no está aquí desde el principio, y no va a estar por mucho tiempo. Y esa preocupación eh, se quitó. Casi siempre para uno recibir también tiene que dar, en el cambio seguimos un jugador que también nos gustaba, pero eh, estamos contentísimos con tener a yo aquí. Nosotros eh, estamos repitiendo algunos de los, de los importados que tenemos, que son gente que nos han dado resultados a través de los años, que son lanzadores veteranos, que no tienen restricciones, que son los buenos. Los, si ustedes... Eh, no se cansen de oírme, que quizás esto es más de emocional que otra cosa. Si, si Winston, que en el tiempo atrás hacía lo que yo hago, ve eh, la, la lista de restricciones que nosotros recibimos a diario simplemente para que un lanzador de todo dominicano accione, es increíble. ¿no? Hay, que, hay que contratar dirigentes ahora o asistentes que, que tengan un, un posgrado. O sea, te prestan un muchacho pero eh, nada más puede lanzar un minigol, tiene que alcanzar un día, tiene que descansar dos, nada más puede tirar 25 chiches o sea, esta gente tiene que estar ahí pendiente. Entonces, por eso, de vez en cuando también hay que ser consecuente con esta gente. Como ustedes dicen, pero ¿por qué no está pichando Fulano? Y Fulano está ahí, no puede, ¿por qué no lo pone? El fulano no puede picharse el día, porque el día anterior y en Estados Unidos lo están chequeando, si lo pide ese día, nos lo mandan a quitar y todo ese tipo de cosas. O sea, por eso yo les digo a veces que. Hay que seguir el proceso y el resultado al final no depende totalmente de ti. Pero nosotros tenemos un grupo de muchachos jóvenes que hemos conseguido levantar de la restricción de fatiga extrema con el acuerdo de que nos vamos a utilizar de, de alguna manera. Eh, algunos muchachos súper prospectos, como Joan Ramírez, de los Astros de Houston. Eh, tenemos aquí eh, también a Félix Paulino, un lanzador que también creo que. Que, que va a ser de mucha ayuda aquí en, en, en, en el bullpen y en la rotación de Lino Rivera. Y un sinnúmero más de jugadores, acabamos de conseguir el, que nos quitaran la restricción de, de Pedro, otro lanzador vista que viene con el final para estar en el medio con esos muchachos que ya todo el mundo sabe, la clase de jugador que es el, el Pocotó aquí en la en República Dominicana. Y no se mortifiquen que Ronnie Rodríguez no va a durar mucho en su casa él simplemente está visitando a su mamá por ahí por Boston y desde que él ve el estadio si va lleno, rebosado el sábado, Se que en un par de días él va a estar ahí en el uniforme, ya Juan Carlos llega el martes, Juan Carlos nosotros entendemos y ustedes deben entender también Juan Carlos estaba en México él tiene su familia en Estados Unidos tiene dos niñas preciosas, pequeñas que estaban alejados de él, eh, él no tiene la, la facilidad que tienen ustedes de estar aquí en su país junto a su familia, él tuvo que ir a Estados Unidos y pasar un tiempo con su esposa y sus niña, y pues ya, él regresa el, el martes y ya va a a, se va a integrar el 23, ya va a estar en el terreno de juego. O sea que las cosas van cogiendo forma, pero aún así nos sentimos contentos con el material que tenemos. El picheo, tenemos a y Maya que repite, Segundo año después de una operación de Tommy Young, ese hombre atento a corazón hizo lo que hizo el año pasado. Venía de una operación y quizás simplemente podía tirar dos o tres picheos. Ya tiene dos años después de la operación, se está lanzando hasta con más fortaleza. Estamos contentísimos de tenerlo de nuevo. Tenemos a Francis Ley Bueno, que tiene un historial de ganador aquí en la Liga Dominicana. Y son gente que yo no puedo ir a contar toda la noche sin... Sin pensar que lo van a parar, que lo van a restringir, que nada más puede tirar hoy, que no puede tirar pasado mañana. Y por eso son valiosos. Josh Judy, de la misma forma, quien ha sido el áster de relevo de la Liga Dominicana los últimos años, un jugador que no tiene ningún tipo de restricciones. El líder de la historia, el ganador de los motores, Supergato dos años ganándose el motor supergato como lanzador del año. Él tiene una flotilla de motoconchos aquí en Santiago, para que lo sepan. Eh, Yuri va a estar allá en el Bullpen de nuevo y va a ser reforzado por a Jeremy Rhodes, que es un importado que tuvo una actuación excelente con, con los eh, como el final, Y y también que le acabo de mencionar, además de Marco Linoa, van a, a tratar de cubrir. El, el hueco dejado por, por Richard Rodríguez que ustedes están participando aquí de, de gran recordación para todos ustedes y de los otros lanzadores eh, importados pues tenemos una camada que viene también en la segunda mitad ya nosotros hemos hecho contrataciones para la segunda mitad intercambiando algunos de los muchachos más adelante ustedes van a ver aquí de nuevo a Rubén y Elías eh, tendremos otros lanzadores un lanzador norteamericano Brad Markey y así sucesivamente, hay otros jugadores que ya están bajo contrato para la segunda mitad. Pero nada, eh, quería explicarle parte del proceso, Yo que tratar de hacer las cosas bien, darle las gracias a esta gente, darle las gracias a Lino Rivera, darle la gracia a Lino Rivera por uh, lo del año pasado, que fue un año verdaderamente difícil, estresante, eh, no solamente para Lino, para mí, para Chilote, para todo el destino, para todo el mundo, porque en realidad había mucha ansia, se había mucha mucho deseo de conquistar la Corona 21 todo el mundo sabe que cuando eso pasa pues todo el mundo tiene una idea y todo el mundo, eh, eh, la desesperación por tratar de ganar eh, causa ese estrés que pasamos todos aquí el año pasado pero ya eso pasó Lino pasó por muchas cosas el año pasado pues, se mantuvo firme y dio al equipo de Águilas Ibaeñas a la anunciada Corona 21 y nosotros esperamos lo mismo este año. Él es un tipo de cuando yo me refería al principio de lo del proceso, por eso yo he hecho la contratación de él desde hace dos años, porque yo sé más o menos cómo él piensa y no tengo que estar ahí arriba en la suite cogiendo pique eh, en cada decisión. Claro, cada uno de ustedes todo el tiempo sabe cuándo es que un piche tiene que entrar o tiene que salir, uno piensa. ¿Me entiendes? siempre uno que cuando le dan el cantazo al pitch, nunca antes. Pero eh, es un tipo que, que tiene una base sólida de béisbol, que nosotros se la respetamos y que ha tenido resultados. Déjeme recordarle a, a los que están aquí otra vez el, el historial de, de Lino Rivera. ¿Cómo? Yo tengo idea, cómo él lo hace, tengo una idea. Pero Lino Rivera lleva ocho años dirigiendo pelota invernal entre República Dominicana y Puerto Rico. Y Lino Rivera ha estado en ocho finales. El hombre hace las cosas bien. El hombre tiene una excelente personalidad. Ya tú, tú, ustedes lo conocen, los muchachos le juegan. Y, y nada, pues eso es lo que nosotros andamos detrás, nosotros andamos atrás de resultados y el hombre no lo ha traído aquí a Santiago. Así que eh, yo confío en Lino nuevamente, en que la tropa que nosotros vamos a poner en el terreno, él le va a sacar el máximo y nos va a traer otra vez eh, satisfacción aquí a la fanaticada, a la directiva de las Águilas y baila. Gracias.